Hola amigos, ¿cómo están? Espero que si están viendo este video no sea de forma triste o deprimida. ¿eh? Yo soy Cristian y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo podemos... <coughs> sobre cómo podemos reponernos de una ruptura, de una situación difícil como un divorcio, como o una ruptura sentimental, como un abandono, cosas así. Eh, <coughs> Y, es, y antes de empezar con esto, es necesario que ustedes entiendan una cosa. El poder que tiene tu mente para salir de cualquier situación es inmenso. Tú estás hecho de la misma energía universal que crea mundos, que crea planetas, que crea estrellas. Ajá. Tú eres un ganador, eres una ganadora. Esa energía está dentro de ti, lo sepas o no, la uses o no. Entonces es necesario que empieces a ver las cosas de forma diferente. Que empieces a verte a ti mismo, a ti misma de forma diferente. Porque esta energía que fluye a través de ti es una energía que puedes usar para cambiar tu vida. Para cambiar cualquier cosa que tú quieras. Y para explicar un poco más la cuestión de cómo podemos reponernos de una situación tan difícil como, por ejemplo, una ruptura, como un divorcio, me gustaría que hicieras un experimento. Me gustaría que tomaras una zanahoria, un huevo y unos granos de café. Y quiero que pongas esas tres cosas en agua hirviendo durante 20 minutos. Ajá. Quiero que te sientes ahí, quiero que pongas la zanahoria, el huevo y el café. En diferentes ollas o diferentes envases. Y que lo, lo dejes ahí en, en agua hirviendo por 20 minutos. Ajá. Y después quiero que saques las cosas y quiero que me digas qué es lo que ves. Si te puedes pensar y si realmente te comprometes a hacer el experimento te darás cuenta que esas tres cosas estuvieron sujetas a la misma situación a la misma situación compleja complicada y dura como lo es el estar bajo agua hirviendo por 20 minutos sin embargo cada uno de esos objetos o de esas cosas reaccionó de forma diferente por ejemplo la zanahoria que en su estado natural es un vegetal duro muy duro después de, eh, de duro y fuerte de hecho tú puedes morder la zanahoria y truena de que está maciza ¿no? Eh, después de 20 minutos de estar en el agua hirviendo se volvió suave y vulnerable es fácilmente de cortarse, débil. Uh -huh. El huevo es un alimento que tiene líquido adentro y que está protegido por una cáscara, que es cierta de cierta forma es dura. Ajá. Pero después de ponerlo 20 minutos en el agua hirviendo, ¿qué es lo que sucede? Su interior cambia. Su interior líquido se vuelve duro y su protección, la cáscara que usa como protección, se cae se vuelve débil. Uh -huh. Y finalmente tenemos al café. El café, ¿qué es lo que pasa con el café después de 20 horas? Cuando tú ves el café en su estado natural es un grano duro, crujiente. Y después de 20 minutos en agua hirviendo, ¿qué es lo que pasa? El café cambia el agua, cambia el entorno, cambia la situación difícil en la que se encuentra. Y lo convierte en algo mejor, lo convierte en café con un aroma increíble y listo para tomarse. Ahora quiero que pienses en, estos tres, en estas tres cosas y quiero que me digas cuál de esas cosas eres tú. ¿Eres la zanahoria que siempre se ha mantenido fuerte y dura y ante la vida, pero en el primer momento en el que algo malo sucede se vuelve débil y suave? ¿O eres, eres el huevo? Es el huevo que eh, se protege en, esta, en este cascarón y que adentro es, está líquido y está débil y es insignificante. Pero que después de alguna situación difícil, bueno, cambia, se vuelve un poco más duro, se puede un poco más fuerte, pero también su protección de cascarón se hace más suave y débil o eres como el café que usa esa situación complicada para convertirse en lo mejor que puede ser un grano de café que es un café listo para tomar es decir convierte esa situación complicada para sacarle provecho cambiar su entorno es decir el agua hirviendo la vuelve oscura color café le da un aroma y le da un sabor, el sabor del café. Cambia su entorno y se convierte en algo mejor después de esa situación difícil. Ajá. Entonces quiero, no importa cuál de esas tres tú consideres que, que seas, quiero que te conviertas en el café. Quiero que pienses que si esta situación tan complicada que, por la que estás pasando y tan difícil que es para ti, quiero que te preguntes por qué qué puedo aprender de esta situación de qué me puede servir cómo puedo mejorar Ajá. porque si tú te hacer, si tú sigues pensando en por qué la, en, en, en qué pasó con la situación en cómo te sientes en cómo de su sentir lo único que estás haciendo es destrozándote más y más porque le estás dando vueltas al asunto vueltas al asunto pero no de la forma en la que deberías le estás haciendo daño a tu mente sin embargo, si cambias un poco la perspectiva y te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué, puedo, ¿Qué provecho, qué beneficio puedo sacar de aquí? Entonces te darás cuenta que habrá algo que puedas aprender. Porque siempre, cada situación, no importa lo difícil que sea, nos brinda una lección. Entonces, si tú eres capaz de darte cuenta de esa lección... Y de trabajar y de ponerte de pie y decir, ¿sabes qué? Gracias. Gracias porque sucedió esto. Gracias que tuve esta situación complicada. Gracias porque tuve esta ruptura. Gracias porque tuve este divorcio. O gracias porque tuve cualquier cosa mala que creas que te haya pasado. Gracias. Porque si no fuera por esto, tú seguirías siendo una persona débil. Tú seguirías siendo la persona que eras ayer o hace una semana. Hoy eres una persona más fuerte y serás más fuerte en una semana o el día de mañana ¿Ajá? ¿por qué? porque te vas a reponer siempre te vas a reponer las cosas malas hay un dicho muy viejo que dice lo que no te mata te hace más fuerte y eso nunca ha sido tan cierto como hasta ahora ¿Ajá? cualquier situación por muy difícil que tú sientas que es necesito tú necesitas atacarla de una perspectiva diferente. Pregúntate, ok, no quise que esto pasara, pero pasó y no lo puedo cambiar. Sin embargo, puedo aprender de esto para que no pase de nuevo. Acepta la situación como si tú mismo o misma hubieras elegido la situación. Si se trata de un divorcio, de una ruptura, imagínate que tú dices, tú dices, ¿sabes qué? Yo decidí romper con esa persona. Yo decidí que esta relación se terminaba. Acéptala como si tú la hubieras decidido porque es la única forma en la que puedes Aceptar las cosas de forma más fácil No te preguntes por qué No te preguntes qué hiciste mal No te preguntes qué pasó con otra persona No te preguntes qué está pasando por su mente No te preocupes por nada de eso Porque no tiene sentido Incluso aunque tuvieras respuestas Que no las vas a tener No serviría de nada Lo que puedes hacer es Ahorita, ¿qué puedes aprender de esto? Enfócate en eso Y sácale provecho Saca de provecho, saca de provecho para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y cuando eso suceda, cuando tú te conviertas en el café, que después de 20 minutos de estar en agua hirviendo, te conviertas en algo que es delicioso de tomar, de beber y con un aroma magnífico, cuando tú te conviertas en eso, vas a estar tan orgulloso o orgullosa de lo que sucedió, que no podrás estar más agradecido o agradecida con el universo. Esta es la mejor forma de reponerse de cualquier situación, no importa lo difícil que haya sido. Eso es todo. Espero que este, este video, que es un poco más profundo, les sirva de algo. Yo soy Cristian. Eh, no olviden suscribirse. Deja en los comentarios si tienen alguna duda, pregunta, comentario al respecto de este video. Eh, y bueno, eh, me gustaría saber qué piensan de este tipo de pensamientos porque, eh, como dije en videos anteriores, nuestra energía, la forma en la que controlamos nuestra mente, es lo que va a definir nuestra realidad, es lo que va a definir nuestra vida. Si tú decides hundirte porque algo malo te pasó, entonces te das por vencido y simplemente dejas que tu mente se hunda en esa situación, se hunda, se hunda, se hunda. Entonces tú mismo te estás hundiendo, tú mismo estás haciendo que tu vida se derrumbe en todas las áreas. No cometas ese error, ponte de pie, levántate, date un baño, vístete, sal afuera y demuestra al mundo lo grandioso que eres. Les mando un abrazo, mucho amor, mucha buena vida, cuídense mucho, chao, chao.